Hola a todos y bienvenidos a Football Surplus para el primer episodio de una serie especial ya que vamos a hablar de los diferentes sesgos cognitivos que se pueden encontrar en el fútbol empezando por los que se pueden encontrar el, al analizar un partido por lo que el uso de datos será un, un tema importante de este vídeo Pero primero, una definición de los, de los, de los sesgos cognitivos, perdón son desviaciones del pensamiento lógico por parte de nuestro, de nuestro cerebro que nos llevan a procesar informaciones de forma irracional. Puede seguir pareciendo complicado, pero, pero será mucho menos con, con el vídeo, ya que eh, vamos a pasar por muchos ejemplos. El primero es el sesgo de, de autoridad, que consiste en adherirse a una opinión porque la persona que la emite es considerada inteligente o incluso experta en la materia. Por ejemplo, en, en, mil, en 2012, el año más prolífico de, de Messi en términos estadísticos, Pelé sugirió que el, que el argentino aún no era mejor que, que Neymar cuando este aún jugaba en Brasil. Seguramente todos nos habríamos eh, reído de esta, de esta afirmación eh, en su momento si no viniera de uno de los mejores jugadores de la, de la historia del fútbol. Y hablando de grandes jugadores, no necesariamente se convierten en grandes entrenadores. sino bueno, más bien estos últimos, los que mejor conocen el fútbol y saben qué jugador es mejor que otro. Luego... Pero esa autoridad también puede conducir a, a otro sesgo el, el de creencia. Eh, como ejemplo, elegí el partido de Copa Villanovense-Barcelona de 2015 que terminó en un justo 0-0. Eh, a -0. La autoridad que, re, que representa el Barça sí podría empujarnos a ver el, a ver el partido con la creencia de, de que el equipo de tercera división era muy fuerte porque era el partido de su vida, como dirían algunos. Y dado que esa noche se, se alinearon varios jugadores relativamente importantes del Barcelona, uno podría tener la tentación de negarse a considerar el partido de los entonces campeones de Europa como una decepción. Porque aunque los catalanes cometieron muchos errores esa noche, algunos podrían cegarse fácilmente por el contexto particular de, de este partido. Al ser el partido de subida para los jugadores del villanovense deben haberlo preparado durante semanas, mientras que el Barcelona puede ni haber tenido ningún vídeo del villanoense a su disposición. Pues posible. Eh. Pudimos escuchar en la televisión que los aficionados locales animaron a su equipo a todos durante los 90 minutos, así que eso explica su magnífica actuación. En cuanto al sonido es posible pero también se puede acentuar en la televisión <risa> mientras que la actuación del villanovense fue obviamente buena para su nivel pero en realidad fue más bien el, el Barcelona el que no aprovechó los espacios que sin embargo a menudo quedaban libres en el bloque defensivo local una conclusión que es imposible tener si la autoridad que representa el, el nombre del, del Barcelona nos hace hasta rechazar el analizar el, el juego. En lugar de fijarse en lo que ocurrió en el terreno de juego, siempre es mucho más fácil buscar otras, expli otras explicaciones que tienen, que tienen poca o, o ninguna repercusión en los acontecimientos, de hecho. También hay que tener en cuenta que otros sesgos pueden reforzar esta creencia como el sesgo de correlación iluso ilusoria que, que consiste precisamente en percibir una correlación inexistente entre los acontecimientos o, o en exagerarla. Como circunstancias atenuantes, cabría imaginar, por ejemplo, que los jugadores del Barça no hubieran podido estar físicamente bien por el viaje relativamente más largo de lo habitual hasta Extremadura, donde seguramente no pudieron descansar en un hotel tan lujoso como los que tienen habitualmente. Eso es cierto pero no justifica los numerosos errores cometidos durante este partido, aunque personalmente no creo en la falta de motivación y que todos los jugadores alineados debían de rendir bien para esperar tener más tiempo de juego en los siguientes partidos. Esta visión errónea eh, también puede verse falsamente reforzada por un segundo sesco, el de la confirmación. Esto se debe a que la información bien fundamentada puede sesgarnos cuando se privilegia información que confirma nuestro pensamiento. En el caso de este partido de Copa, saber que el campo de Villanovense es más pequeño que el de los grandes, espacios, el de, de los grandes estadios sería un sesgo de confirmación. En la medida en que en, incluso con unos metros cuadrados menos de, de espacio, el Barcelona debería haberlo hecho mejor. Y lo mismo ocurre con la posible excusa de que el terreno de, de juego estaba en, en malas condiciones. Pero hay algo más que puede engañarnos: nuestra posición y ángulo de visión en el estadio, o el de la cámara, si, si estamos viendo el partido por tele. Arriba tenéis una captura de pantalla de este famoso partido, desde ahora famoso partido del villano, recortada solo en la parte superior e inferior, pero no en el sentido de la anchurra. Pro, pro, probablemente necesario por, por la pista de atletismo que separa el, el campo de las gradas del estadio Este zoom nos impide ver a los 10 jugadores de, de, de campo de cada equipo Y, y por tanto puede llevarnos a, al sesgo de la percepción En la imagen en cuestión, el, el lateral izquierdo de Barcelona Parece a priori, a priori eh, no tener opciones de pases porque no vemos, no vemos ninguna sin embargo, los compañeros de, de equipo bien, bien podrían estar libres en el campo contrario, pero no, te, no tenemos forma, forma de saberlo. A partir de esta imagen sería un error entonces sacar la conclusión de que el, el villanovense consiguió perturbar esta, esta fase de, de posesión catalana. A pesar del zoom, eh, los espacios parecen más pequeños, sobre todo en la, la parte más lejana, aquí donde Mathieu está de, recibiendo el balón. Eh, de hecho, tiene, tiene un espacio bastante grande por, por delante, pero se, se, se ve un poco chico. Y sobre todo en comparación con, con un partido filmado en, en el Camp Nou, por ejemplo, donde la cámara está situada mucho más arriba. ¿no? Por eso, algunos entrenadores piden a, su, a, a, sus, a, a sus analistas que... Si es posible, vean el partido desde lo alto de la grada para, para ver detalles que serían menos evidentes desde el borde del campo. La búsqueda de un punto de vista alternativo a veces también tiene lugar en las sesiones de, de, de entrenamientos donde el uso de drones es cada vez más común. Eh, algunos entrenadores, sin embargo, prefieren estar en lo alto en eh, sí, sí mismos, como, como Luis Enrique, que... Eh, que, que se sabe que, que ha pedido que se construya una torre en el centro de, de entrenamiento de, de sus equipos. La interpretación de las estadísticas, incluso la, las consideradas avanzadas, eh, el Big Data, ¿no? eh, también se ve afectada por este sesgo. Estoy pensando en particular en la comparación del número total de Expected goals, uh, o XG, goles esperados en español, que dos equipos pueden generar durante un partido porque a priori el que logro eh, producir un valor, un valor más alto parece haber merecido ganar. Ya que esta métrica mide el, el peligro de cada remate en una, en una escala de, de 0 a 1. Cuando más alto sea el valor de un tiro, más probabilidad haya que termine en la red. Pero para saber quién más merece objetivamente ganar un partido, no debemos comparar los totales de esta estadística, sino examinarla tratando de entender el desarrollo del partido. Quizás el equipo que, que ganó 1-0 a cero tuvo bastantes menos eh, XGs, pero eh, simplemente no necesito tener más porque marcó muy pronto y luego defendió en, en bloque bajo. Una situación que, que plantea problemas a, a mucho, muchos rivales, especialmente a los que no tienen jugadores realmente peligrosos a la hora de rematar centros. Por lo tanto es bastante concebible que el equipo perdedor tenga en, en, en realidad un valor total de, de goles esperados mucho mayor simplemente porque realizó un gran número de disparos desde lejos, que, que no eran realmente peligrosos, por, por no mencionar que el ganador puede haber tenido varios centros muy peligrosos que, que simplemente, no, simplemente no dieron lugar a un disparo y por lo tanto un valor eh, XG sea por un retraso de unos pocos milisegundos o una imprecisión de solo unos pocos centímetros, así que, que, que imaginaos, ¿no? Así que para combatir el sesgo de la percepción es en, en esta situación, y es mejor mirar un timing chart de, de los de los xGs del, del partido en cuestión. Su total se actualiza, o sea, el, el timing chart es eh, es abajo a la derecha. Eh, sí, eso es. Uh, ¿Dónde estaba yo? Bueno. En, con ese timing short se, se, actualiza, se actualiza el, el total automáticamente después de cada disparo. Y como también se indican los goles, es posible adivinar cómo se habrán comportado los dos equipos según el marcador y el tiempo restante. Lo ideal sería eh, combinar este gráfico con otro eh, de barras, y, similar al que ya se, ya se utiliza para representar el control de, del juego. Para ello, eh, también... Podría ser interesante un XG map, una mapa, ¿no? un mapa que, que muestre la ubicación de los di disparos y su valor. Así que al final la clave está en saber interpretar no solo los goles esperados, sino todas las estadísticas. Teniendo siempre en cuenta que hay diferentes modelos para medir una misma métrica, lo que explica por, por ejemplo los diferentes valores de, de XG eh, que se puede encontrar para un mismo partido. Estos modelos estadísticos y los que se derivan de ellos, como los expected points en este caso, todavía necesitan ser refinados para ganar importancia, quizás en este caso individualizándolos según la calidad del, del jugador y, y del portero en, en cada situación de remate. Esta herramienta que intenta impedir que nuestra lectura del partido se, esté sesgada por el acabe sesgada por el resultado, debe entonces utilizarse con prudencia y idealmente estar combinada con el uso de otras métricas. Pienso aquí en la expected threat o xt. Eso es todo para mí ya. No dudes en suscribirte a mi canal para no perderte el segundo episodio y cualquier otro contenido similar. Y si te ha gustado el vídeo, no te olvides de darme un like, decírmelo en los comentarios... Y compartir el vídeo con otro apasionado de fútbol. Me ayudaría mucho, mucho más de los que crees. Chao, chao.